Bueno, dadle like. Like, like <risa> Estos son unos guantes que he comprado en bueno, no es 20 duros o si no sé si dan chinos, creo que no. Bueno, pocos no hay. Bueno. Y estaré Jake el perro en guantes. Jake el perro de Hora de Aventuras Dadle a like. Like. Y ahora vamos a hacer su unboxing. Correspondiente. Así se hace. Unboxing. Vigila la grapa Unboxing, unboxing, unboxing Y otro día, no sé si lo he dicho ya o no Pero otro día haré el perro Hoy no lo hago porque ya estoy cansado Dadle Like. like Unboxing Hola, vamos a hacer este tutorial Hoy es hoy y no ayer ni mañana Bueno, es mañana si ves si has visto el vídeo anterior Bueno, el, la parte del vídeo anterior Pero hoy es hoy y hoy toca hacer el tutorial Vamos a hacer Jake el perro con estos guantes O con un guante de ellos Venga Dale a like Abrimos el retulador permanente Miramos la imagen Pongo el guante Sí, sí, haré este A la nariz A la nariz A la nariz Encaja aquí Ya tenemos nariz ¿Se parece? Y ahora es cuestión de hacer eso Hasta ahí Y hasta aquí y esto es Art Attack. Es broma. No soy Jordi Cruz ni lo soy imitar, O quizás sí. Y ahora es cuestión de pintar este dedo de aquí. Este dedo de aquí. Este dedo de aquí. Este <risa> dedo de aquí. Repasándolo bien sin equivocarse. Que lo estoy haciendo fatal. <tose> Esto se lo ha pasado rápido para que no tarde tanto. Tenemos 40, no sé cuántos minutos para grabar. <tose> <tose> Está pintando el morro. ¿Qué morro tienes, Finn? Ah, no, Jake. Bueno. Así queda bien. A veces me lío un poco. Por ahí. Tu, tu, tu, tu. Hora de aventuras Coge a tus amigos y tíralos por el balcón. Coge el móvil y tíralo. Con frases de AP me canto. La canción de Hora de Aventuras. Tira para adelante, no. Ah, montamos una mesa y ya está. Con Jake el perro y Fira humano, Coge el móvil y tíralo. ¿Wabeovis? No. ¿Wabeovis? La marca de los papaditos. Bueno entonces, pues, estamos bueno pues hacia, estamos haciendo este guante. Este guante será muy inteligente. A que no sabéis quién imito. Si lo hace casi todo el mundo. El Punset. Pero me podéis llamar Puncito, eh. Me podéis llamar Puncito. Creo que la tinta se está agotando. Abre los dedos. Esto es África. Voy pintando Jake. El perro. Voy pintando Jake. Este es mi perro. A, a ver si me lo censura un poco, perra. por cantar tantas canciones. O viene las gay a cobrarme. Estoy mirando esta patita. bonita ¿Cómo se llama? Bueno, más o menos, está quedando... mal Voy a ver cómo queda, puesto... es esta mal Ay. ¿Se parece al morro? Bueno, vale, vamos a seguir Sí, más o menos ya estaría Ahora vamos por los ojos, las... ¿Qué crees? ¿Los ojos o las orejas? Y creo que lo he es demasiado grande Si, sí, sería más o menos la mitad Bueno, haremos los ojos Habíamos dicho que podíamos elegir Yo quería las orejas, pues quería las orejas y no las has hecho, se han hecho primero los ojos Te daré treinta y dos negativos ¿Qué? ¿Eso significa que tienes treinta y dos cuentas? Pues sí que las tengo, ¿eh? Pero de momento no las Pero de momento no las pintes Solo hacemos esto de los ojos, los ojos ¡Ojo, ojito! ¡Ojo! ¡Ojo, ojito! ¡Ojo! ¡Ojo, ojito! ¡Ojo, Ojo ojito. ¡Cojo! ¡Ojo, cojo! ojo, cojo ojo ojito. La la li, lo. Li, la la. Ojo, cojo. Ojo, ojito. Uy, esto fue un error. Ay, ay, Sí, esto es un guante en high definition, sobre todo mucho HD. Jejeje. Je, je. Eje. Y más o menos faltan las orejitas por ahí. Tranquilo troll de los negativos o de los comentarios como te llames. Hemos hecho una canción especialmente para ti. Orejitas por aquí. Orejitas por ahí. Orejitas por aquí. Orejitas por ahí. Orejitas por aquí. Orejitas por ahí. Orejitas por ahí. Y no, ni, no, ni, no, ni, ni, no, ni, ni, ni, ni, no ni... Me ha gustado la canción, tenía 32 negativos. Oh, oh, oh, oh, oh. Bueno, no menos. Y ahora, con mucho cuidado... <risa> como no hemos tenido hasta ahora, mucho cuidado. ¡Qué duro está esto! <risa> ¡Qué duro está esto! Tipec, tipecito. Tipecito. lentamente, que no te manches nada más. No, no, no, no, no, no, no, no. Las ojos vamos a pintar. Ahora el otro, el otro ojo. acabo de pintar el otro ojo. Y dejamos secar. Y ya está. ¿Se parece o no? Oh. Y ya está. Ya tenemos, fin el perro. Cuando se seque nos podemos poner el guante, pero como este guante es un poco duro, no va muy bien. A ver, bueno, vamos a probar si puedo sin mancharme. Sin manchar. ¡Ay, ay, tataño, tan ¡Oh! Soy Jake el perro, ¿qué pasa, tío? ¿Cómo volo, no? Y así es como queda en guante. Soy Jake el perro, ¿qué pasa, tío? ¿Qué pasa, fin ¿Qué pasa? Ya está, adiós, adiós, adiós, adiós, adiós, adiós. He dicho adiós. Hola, soy Jake. Y si os gusta ahora de aventuras, dale a like. Dale a like, mirad aquí abajo, también hay un like. Coge el móvil y tíralo, con frases de AP, me canto. Con Jake el perro y hermano, coge el móvil y tíralo.